Elena Bonham, nacida el 26 de mayo de 1966, es una actriz británica ganadora del premio BAFTA y nominada al Oscar en dos ocasiones. Procede de una familia de alta clase social en Gran Bretaña, siendo su padre Richard, banquero, y su madre Elena, de origen español, psicoterapeuta. Ambos progenitores sufrieron diversas enfermedades cuando Elena era todavía una adolescente. Su padre quedó paralítico y su madre sufrió un colapso nervioso. Hizo su debut como actriz en una adaptación para televisión de A Pattern of Roses antes de obtener su primer papel como protagonista en Lady Jane. Es conocida por sus papeles en películas como Una habitación con vistas, Fight Club, Las alas de la paloma y El discurso del rey. Por estas dos últimas recibió nominaciones a los Oscars y por interpretar a la villana Bellatrix Lestrange en las películas de Harry Potter. También se la conoce por participar con frecuencia en las películas del director Tim Burton, quien además fue su pareja. Algunas de estas películas son El planeta de los simios, Big Fish, Corpse Bride, Charlie y la fábrica de chocolate, Sweeney Todd, Alicia en el país de las maravillas, Sombras tenebrosas y El llanero solitario. Fue pareja del actor y director Kenneth Branagh, entre 1994 y 1999, y fue también pareja de Tim Burton, al que conoció durante el rodaje de El planeta de los simios, 2001, y con el que tiene dos hijos, Billy Ray y Nell. En 2012 fue nombrada comendadora de la Orden del Imperio Británico. Participó en 60 películas, de las cuales protagonizó 12 y fue nominada 34 veces en varias películas, de las cuales ganó 9. Algunos datos curiosos de ella son que es conocida por su capacidad para ir peor vestida que nadie. Pero esos looks demuestran que tiene tanta personalidad que le da igual lo que le digan de ella. Y colecciona dentaduras de dientes postizas que ha usado en sus películas. Además, cree que si mantiene en orden su casa tendrá también ordenada su mente.